Omar, sí. ¿quién está arriba de, de, de Chico y la mujer? Bueno, eh, yo no tengo, legalmente, yo no tengo informaciones concretas quién está arriba. No puedo decir una cosa o la otra porque no tengo esa información, honestamente. Honestamente porque, imagínate tú, yo nada más creo en la encuesta Galo, y la encuesta Galo no encuesta sindicatura ni mucho menos, entonces yo no puedo... Eh, yo no engaño a este televidente. Buenas tardes. Buena. Tarde. Bueno, Omar, ¿qué fue lo que dijo el presidente ayer que no lo terminaste de decir? Ah, no, el presidente dijo ayer que ellos no hacen fraudes, que ellos no tienen necesidad de comprar votos, y que ellos, la oposición tiene miedo, y que ellos van a ganar como quiera las elecciones. Que ellos las van a ganar como quiera. En una reunión con... Abel Martínez, entonces ahora están los Lionelistas diciendo. Uno Lionelistas hacía días que me decían, mira Omar, Margarita está haciendo su trabajo ahí. Yo le decía, no es que yo veo que Margarita, Margarita está engañando a Lionel, es todo lo contrario, Margarita le está haciendo... Y... Permítame esto, no me llamen ahora para explicarle esto. Eh, y yo le digo a esos Leonelita que son amigos míos personales, ¿no? Y que uno conversa con ellos y siempre está. Digo, no, pero es que Margarita lo que está haciendo es un papel muy deshonroso. Le digo yo. Y me dice, mira, Mar, eh, especialmente un amigo que yo tengo que siempre conversamos, eh, me dice, mira, Margarita duerme toda la noche con Lionel. Margarita haciendo un trabajo porque Margarita oye y escucha, cada vez que va a una reunión de comité político, ellos tienen que hablar delante de ella, y, y esa es la mujer que duerme con Lionel. entonces ella le explica lo que sucede, bueno, y yo no veía eso, pero me dice ese amigo, Omar, oh, ¿qué usted dice ahora?, de que Margarita Para no integrarse a la campaña del PLD Se inventó Una cosa De una operación Casualmente en este momento Y le dan una licencia de 15 días O sea que Margarita va a durar 15 días Que no va a hacer campaña Porque el médico le, le, le, le puso reposo Bueno ahí yo me Comencé a decir Pero es verdad Era un tigeraje porque los leonelistas lo siempre han dicho, y esos amigos que yo tengo que hablo con ellos, miro más, aunque usted no lo cree, esa gente están haciendo un trabajo ahí. Y eso tiene loco a los PLD y al grupo de Danilo. Porque qué que esa gente, como Abel Martínez, me dicen ellos, como Feli Bautista, eh, como otros que son de Leonel que se quedaron, que se quedaron, porque ya habían ganado candidatura. Y dicen ellos que el mismo Leonel fue el que le dijo, quédense ahí. Ya yo con lo de Margarita que tiene una licencia, de, o sea, ya Margarita lo que queda de campaña no va a ser campaña. Porque que si es una operación. Entonces ese Leonelita me dice, eso es un truco. Yo ya empecé. Entonces ese Leonelita también me dijo una cosa. ¿Quién me ha puesto a pensar? A mí también. Porque en esta política hay mucho truco y muchas cosas. ¿Qué me dijo ese Lionelita hoy? Mira, Carolina Mejía. Hay un acuerdo de Hipólito Mejía y Danilo Medina. Para que Carolina Mejía sea la, la candidata. Como hizo Danilo con David Collado. Siempre se ha dicho, porque la verdad es que fue extraño eso. Que David Collado en 38 días como que dice un desconocido, frente a Roberto Salcedo. Oigan esto, señores, porque la política tiene mucha... En este país se juega... Muy... Ustedes saben que Hipólito, ahí me puso a pensar el amigo, Hipólito ha sido un defensor de Danilo, Hipólito ha estado así con Danilo. Entonces, cuando él me dice, sí, Omar, y me dijo que lo de Hugo Vera... Él dice usted verá y por qué Hugo Vera no apoya a Domingo Contreras cuando son aliados Todo eso son maniobras de Danilo Porque Danilo tiene un compromiso me dice ese Leonelita Yo no sé si eso será verdad Pero anda, anda otro rumor Digo rumores y le he dicho siempre a mi amigo Leocadio que yo en rumores no creo Pero mire el rumor de Hugo Vera tenía días hasta que se confirmó hoy que iba a renunciar para apoyar a Carolina Mejía y en efecto renunció. Y yo no lo creía cuando hace una semana o dos semanas comenzó a correr el de que Hugo Veras, el candidato del PRD de Miguel Vargas, iba a renunciar para apoyar a Carolina y en efecto renunció hoy. hay un rumor que dice, y hoy lo confirma Franklin Almeida. Es un escrito que hace. ¿Qué rumor anda? Que Danilo sabe que el PLD está perdido. Y un grupo de PLDistas saben que el PLD está perdido. Y han querido negociar primero con Luis Abinader. Oigan esto. Que incluso hay gente del mismo PRM que ha escrito rechazando eso. Y hoy Franklin Almeida, en un escrito, deja entrever que es verdad que... que que ellos han querido negociar impunidad. O sea, como Gonzalo Castillo no ha podido prender, como Gonzalo Castillo todas las encuestas lo dan que está enchivado entre un 28-30%, los garilistas saben que van a perder y que aquí hay la obligación de perseguir muchos de esos funcionarios que se han enriquecido y someterlo a la justicia. ¿Qué se dice? que hay peledeístas que han ido a hablar con Luis Abinader como para darle apoyo sobre la base de que cuando salgan y, y, y le hicieron una advertencia y ya hay sectores que le han hecho advertencia que si Luis Abinader se prestara eso le iría muy mal si se prestara porque este país no resiste di que un borrón y cuenta nueve di que si Luis Abinader ganara viniera di que querer di que, que por ganar las elecciones di que querer eh, venir y que atapar a esa gente. Eso no es verdad. Aquí hay una decisión de que los que han robado en este país tienen que ir a los tribunales. Y eso es un clamor del pueblo dominicano. Entonces yo le voy a decir lo siguiente a ustedes. Yo le voy a le digo que me permitan hacer este comentario y que no me llamen por ahora. Porque la gente está esperando esto. Miren, si. Si Luis Abinader se prestara a eso, de que, así ah, yo voy a recibir el, el apoyo de los danilistas para que cuando yo llegue no perseguirlo, eso sería catatrono, eso se ha dado mucho en este país, ese tipo de acuerdos de impunidad. No es la primera vez, eso se ha dado muchísimo. Pero también, ¿ustedes no han visto que en los últimos días Felucho ha estado y algunos han estado alabando a Lionel que Leonel pudiera volver al PLD y como buscándole el lado. Dice Franklin Almeida que Danilo y el PLD no tienen con quién negociar. Y que el que se preste a negociar, o sea, diciendo que es verdad, que quiere negociar impunidad. Entonces, eso sería catastrófico, porque este país no resiste. Dice que, que vengan ahora con un estado de impunidad, este país no resiste eso. Pero la verdad es que se van a ver muchas cosas. En estos últimos días de campaña se van a ver muchas cosas. Se van a haber traiciones de un lado y de otro. Transfugimos de un lado y de otro. Aquí hay gente que desde que se huelen, que un partido está cerca de poder, comienzan a buscarle el lado. Este, este es un país de arribista y de oportunista. Y, y bueno, este, vamos a esperar los días por venir porque. Aquí se van a ver muchas cosas raras. Esa es la verdad. Vámonos a la pausa y venimos con varios temas que tenemos de interés. Adelante, señor director.